Esta ponencia presenta cómo la labor antropológica se afecta cuando es realizada por quienes no han sido históricamente pensados como autores de la investigación social. Hablo desde mi experiencia personal como mujer cisgénero autista. El trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral que según Trimmer, McDonald y Rushby considera diagnósticos vinculados al déficit de la comunicación e interacción social en múltiples contextos y un rango restringido de intereses y actividades realizadas repetidamente. No es una enfermedad, ni implica discapacidad intelectual, ni tampoco es idéntico en todas las personas. El síndrome de Asperger, definido como condición neurobiológica, era una etiqueta empleada poco rigurosamente, aunque no es propugnada más psiquiátricamente, lo sigue siendo en la arena social y en los sistemas de educación y salud latinoamericanos, incluyendo al peruano cuando yo obtuve mi diagnóstico. También referida como neurodivergencia, la neurodiversidad alude a las diversas condiciones neurológicas que aparecen como resultado de variaciones normales del genoma humano. Se alimenta del modelo social de la discapacidad, que de acuerdo a Barifi y Palacios plantea que esta es una construcción y un modo de opresión social, el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. En cambio, la acepción más difundida es la consecuencia de una condición corporal y o mental por la cual el individuo no puede realizar las actividades que le permitirían una vida digna, la discapacidad sería la restricción como secuela de esta condición. El modelo médico se vincula con este en tanto que sostiene un parámetro estandarizado y occidental de cómo debe ser el cuerpo, entre paréntesis, humano. La teoría Crip critica los modelos sociales y los, y, los y los modelos médicos de la discapacidad ambos enfocados en la determinación externa de la misma. La palabra "crip" en inglés es empleada como insulto a personas con discapacidad, por lo que ellas mismas en el, grupo, en el mundo anglófono la reivindican y la reapropian bajo un modelo cultural. Lo recopilado hasta ahora actúa dentro del marco del capacitismo, que es, citando a Toboso, la actitud o discurso que devalúa la discapacidad frente a la valoración positiva de la integridad corpor corporal, equiparada a una supuesta condición esencial humana de normalidad. La autietnografía, según Yasco reúne la acti escritura activista de personas autistas. Este método resalta el poder transformador en las historias de lo llamado aberrante, al mismo tiempo que permite reflexionar sobre la posición de autor frente a realidades no pensadas para éste. Esta técnica se alimenta de la autoetnografía, desde la cual es posible expandirse en reflexiones sobre las vivencias vividas y la dimensión emocional en la que nos ubicamos, partiendo de la idea que no podemos pretender conocernos por completo. La reflexividad es clave aquí porque es para Presse y demaré nuestra manera de desarrollarnos a nosotros mismos como colectores de información autoevaluándonos. Esto se complementa con la antropología encarnada, definida por Esteban como ejercicio antropológico, donde se analizan los datos desde el embodiment. Así, el procesamiento de la información pasa por la consideración del cuerpo como agente. Para Whitehead es la primera referencia identitaria y figura dentro de un proceso continuo donde nunca está completamente hecho y siempre está siendo afectado y deshecho. Con ello, un primer punto a analizar es mi supuesta ausencia de afectividad. Claude la define como las capacidades del cuerpo para afectar y ser afectado. Es una potencialidad que se percibe. Constituye una complejidad no lineal de la cual se subtrae la narración consciente de estados como la emoción. Nombro emociones como manifestaciones sociales, cito a Lebretón, ritualmente organizadas en sí mismas y con significado para los demás. Es decir, estas son reacciones reconocidas y aprendidas socialmente. Podemos hablar de convergencias emocionales dentro de colectividades, lo cual para Boijer y Mezquita producen incluso la imitación de emociones y el desarrollo de la empatía, generando un lenguaje emocional compartido. Opuestamente, Dentro del espectro autista, la no expresión de afectos y emociones es uno de los rasgos que por mucho tiempo se consideró característico. En especial se ha mencionado el bajo desarrollo de la teoría de la mente que, de acuerdo a Hullman y Petrides, es la habilidad de inferir el contenido de estados emocionales y mentales de otros individuos en relación consigo mismo. En otras palabras, ponerse en los zapatos de los demás. La dificultad para entender emociones que no son las mías es algo con lo que estoy muy familiarizada. A medida que crecía, cada vez oía más empatía en tono de reproche. Se me ha llamado fría, calculadora, egoísta y más, por no demostrar interés en quienes tenía cerca. Aún peor, siendo yo mujer, tenía una presión mayor de poseer algún tipo de cualidad sentimental que al inicio no concebía. El género se erige sobre bases naturalizadas y, según Puleo, alude a la inscripción de significados y dispositivos de producción de lo femenino y de lo masculino. Pero no se limita a estos. La feminidad resulta un blindaje con el que ceñimos nuestra vida y o el cual retamos. Este incluye para las mujeres latinoamericanas expectativas impuestas por la colonialidad patriarcal y el adoctrinamiento católico, en particular el supuesto de la superioridad espiritual femenina. Durante mi infancia no encajé en cómo debía ser una niña, era demasiado verbal y abrasiva para ello, no me rodeaba con otros niños, porque gritan, porque corren, qué es jugar, por qué tengo que hacerlo. Tuve que imitar conductas que no quería para sobrevivir, tuve que dar la apariencia de pasividad y de infancia, pues porque muy temprano supe que las consecuencias eran dudas cuando te ves rarita. Sobre esto, Jacques reevalúa la pertinencia de la teoría de la mente, que se ha vuelto un hecho empírico cuando no siempre fue así, crea iría un binario produciendo cuerpos y mentes no humanos en una narrativa de determinismo neurológico. Como dice Armstrong, las personas autistas son vistas en términos de lo que no pueden hacer más que en términos de lo que sí pueden Criticó la polaridad dañina que genera la teoría de la mente, afirmando simultáneamente que por mucho carecí de ella. El tiempo que estudia antropología cuando nos referimos al contexto o a la diversidad cultural casi nunca se consideran otras formas de pensar y de sentir. Para estudiar las emociones de sus interlocutores, y White enuncian que el etnógrafo tendría que compartir su cultura afectiva o tener ciertas experiencias de vida que puedan evocar esos sentimientos. La demanda de empatía se enseña como un requisito disciplinar y hasta moral cuando el término no comprende configuraciones afectivas neurodivergentes, es más, no es innato. Ahora, mi investigación de doctorado se centró en el concepto de belleza y el rol del maquillaje en la construcción de corporalidades. Mis interlocutores fueron los trabajadores en venta y aplicación de maquillaje en Ciudad de México. Dichos puestos de servicio efectúan trabajo emocional o trabajo que, cito a Hochschild, afirma, aumenta y celebra el bienestar y el estatus de otros, y requiere inducir o suprimir sentimientos para sostener un semblante que aporta al servicio pagado por los clientes. Este se apreció al lidiar con las emociones de los consumidores. Dana, este y otros nombres son seudónimos Lo explícito al hablar sobre las expectativas de la clientela. Su labor es reorientar las ambiciones cosméticas y emocionales de los consumidores. El esfuerzo en entablar familiaridad se presenta como un trabajo consciente y también como un requisito. Mediante el trabajo emocional se ratifica la identidad profesional y la validez del puesto, el cual para Arango Gaviria demanda autocontrol y sensibilidad para adaptarse a las particularidades de cada cliente administrando con precaución el grado de intimidad. Sobre lo que sentía al tratar con los consumidores, Benjamín reforzaba lo gratificante que era verlos satisfechos. Me relató su primera vez aplicando maquillaje. Te temblaba la mano porque decía, ¿y si la lastimo? ¿y si le pico el ojo con el delineador? ¿y si no le gusta lo que le estoy aplicando? Era mega nervioso. Kique hizo alusión a la descalificación de su trabajo por la naturaleza de la profesión en sí. Kevin anunció la idea de la inversión emocional como necesaria para ser un buen trabajador. El deseo por estar en su puesto de trabajo lo pone en una situación más ventajosa por el disfrute que tendría y según él, los consumidores son capaces de notarlo. En este caso, una emoción específica, amor, pasión, certifica la pericia del trabajador. Cuando yo regresaba a casa después de conversar con ellos, caía a la cama exhausta, mis ojos me dolían por los numerosos movimientos que hacía con ellos al observar la postura, los gestos manuales, la altura variable de los hombros, entre otros factores corporales efectuados por los interlocutores, además de las personas alrededor. Esto regularmente sucede cuando interactúo con quien sea. Deliberadamente mi atención se torna elevada en extremo porque en gran medida todo aquello que implica entablar un diálogo me es dificilísimo a menos que lo planee con anticipación. Mi comprensión del mundo es primariamente ausente de aquello conocido socialmente como emociones y cuando aparecen están muy a flor de piel provocándome reacciones viscerales. Logré acercarme a la labor que los trabajadores me relataban, pues comprendía el costo de modularse con tal de despertar convergencias afectivas. De dicho modo, se abrió una veta, tanto para discutir más a fondo como para escudriñar nociones de amor o miedo. Luego de una observación participante, particularmente prolongada. Me vino un choque que me hizo dormir alrededor de 14 horas. Es un efecto del trabajo emocional que yo performé en campo y que hacía cotidianamente. Las emociones se construyen y se expresan de manera heterogénea a través de culturas, de localidades e incluso de familias. La situación de extrañeza del antropólogo frente a experiencias de la sociedad que activamente contempla es mi posición habitual. La etnografía es para Marcus y Fisher una práctica dinámica y situada que está constantemente mirando y mirándose. Un vehículo personal e imaginativo pues se escribe desde vivencias exclusivas al etnógrafo. Mi forma de percibir el mundo es suficientemente distinta para estar al tanto de mi posición permanente de espectadora. Me sentí a gusto en la antropología por eso, al mismo tiempo confirmando mi calidad extraña en la sociedad. Según Amit, el campo es una convención que demanda acomodar y entretejer una serie de relaciones y compromisos desarrollados en un contexto con los que surgen en otro, la separación entre hogar y campo es problemática, salimos al campo cuando en realidad entramos en un momento de continua observación y comprensión. Lo distante es entendido como lo que está fuera de nuestros patrones culturales de parentesco y personales. Por lo tanto, ¿eso hace mi vida entera distante? Cuando estudiábamos estas nociones en clase me costaba mucho esfuerzo delinearlos he asumido que hay muchas cosas que no comprenderé jamás y que la mayoría de personas a mi alrededor no entenderán lo que yo deseo comunicar. No me ubico firmemente, ni en hogar ni en campo, sino que me deslizo entre ellos en cada etnografía que embarco. Pasando a otro punto, de la misma manera que la antropología no ha tendido a incluir distintas afectividades, tampoco ha tomado en cuenta las múltiples sensorialidades de personas neurodiversas o no, perdón. Desde la fenomenología, la experiencia se integra a, cito a Thrupp, la inmediatez del flujo temporal y la mediatez de la valoración reflexiva. Esta varía de acuerdo a la percepción de los sujetos, que está a su vez limitada por referentes sociales pre es decir, antes que el individuo les pueda dar una lógica racional y o social. En mi tesis sobre maquillaje, cuestiono cómo mi propia percepción percepción, actúa en el registro etnográfico. Esta es constituida y constituyente, configurada de antemano por estructuras sociales y culturales. No es un conocimiento completo del sujeto, sino una interpretación temporal. Los trabajadores de la industria cosmética, en tanto que sujetos perceptuales operan prácticas y saberes para dilucidar lo que su audiencia necesitaría o querría. Según Tatiana, los maquillistas debían tener la suficiente formación para evaluar rostros, sea por la vista o por el tacto. La legitimidad de los empleados permite sugerir cambios y cuestionar las presentaciones corporales de otras personas. Las maneras de discernir el rostro sirven para dirigir la compra y para clasificar el cuerpo de los propios trabajadores. Para dominar las técnicas y saber sobre maquillaje, los trabajadores pasan por emplearlos en sus propios cuerpos y rostros, así como en el de los demás. La generación de momentos y ambientes propicios era crucial para la potencialidad de un cambio estético, que para Liebert funcionan como un microcosmos. Nuria opinó, los envases, los aromas, todo lo que entra por nuestros sentidos hace que la gente se quede enganchada. Judith agregó, ya lo quieren y después preguntan para qué es. Para sordas, el involucramiento sensorial nos informa de diferentes formas de percibir y la adopción de una posición en el mundo implica estar situado en ciertos marcos perceptuales compartidos que aquí se demuestran para la aceptación de propuestas estéticas e incentivar el consumo. Mi identidad de autista fue permanentemente invisible para los interlocutores, sin que yo tampoco lo discutiese por inventar evitar influenciar sus interacciones. Las sensaciones que me despertaron los productos no fueron abrumadoras ni impidieron mi participación en campo, aunque detectaba que los entrevistados suponían que compartíamos las mismas interpretaciones de opaco, suave, entre otros. Mis interrogantes, de vuelta, eran racionalizadas por ser un estudiante y no ser parte del sector. Las diferencias en la sensorialidad se han investigado en las últimas décadas como uno de los aspectos que atañe a las personas dentro del espectro autista. La sensibilidad genera una gama de respuestas conductuales que no necesariamente se distinguen por los sentidos, del olfato, del gusto, etc., sino de manera integrada. La intensidad y la cantidad de elementos a mi alrededor y la forma recurrentemente negativa a la que respondía a ellos fueron los primeros indicios que era autista. Desde que tengo memoria me provocan náuseas el olor de las frutas, y en campo sudé frío al entrar a una tienda porque vendía una paleta de sombras con olores a melocotón y a piña. Al mismo tiempo me alivió conocer a otras personas que detectaban las mismas diferencias lumínicas que yo y sus múltiples tonos y temperaturas, o hasta mayores variedades. La teoría del mundo intenso de Markram, Rinaldi y Markram presenta la posibilidad que las personas autistas son hiperfuncionales respecto a la sensorialidad. Sentiríamos demasiado y cosas que otros no. Ello se relaciona con la presunta desensibilización y restricción de los sentidos durante el crecimiento, que no necesariamente ocurriría en todos nosotros. Mis percepciones son neurológicamente situadas, lo cual sin duda influenció en el análisis. La experiencia corporal es existencialmente ambigua, donde el acto de la constitución y el objeto constituido se encuentran. En cambio, lo que sí era evidente era mi propio cuerpo, que repitió el patrón cotidiano para mí de no ser reconocida como autista. En medio se nos representa en términos de pérdida, de anormalidad, además de la proclividad hacia la genialidad. Sobre todo se nos encarna en personajes masculinos y blancos al no encajar en el estereotipo occidentalizado del autismo, este no solamente quedó obviado por los sujetos de mi investigación corporal, mi diagnóstico se dio a los 26 años como el de muchas mujeres autistas fuera de la infancia porque no se consideraba siquiera una posibilidad. Para concluir, la discapacidad es una categoría profundamente relacional sin dejar de estar basada en realidades encarnadas que mayoritariamente excluyen a quienes la viven día a día, de la participación total en sociedades capacitistas. Lo entendido como normal es sin duda subjetivo y fluido. Es mediante nuestra disciplina que aprendí a acercarme a habilidades y nociones cuya ausencia me tachaba como alguien en permanente falta. Sin embargo, el reconocimiento de la persona discapacitada, y en este caso autista, es generalmente inexistente, incluyendo en las aulas que enseña nuestra profesión, es decir, antropología. La omisión de discapacidades y neurodiversidades en la formación posee directas consecuencias en su ejercicio profesional. En el caso expuesto, las labores de los empleados involucran percepciones compartidas empleando modelos y técnicas especializadas, pero que poseen variabilidad en su aplicación. En gran medida, los interlocutores asumieron sus percepciones vinculadas al maquillaje como universales. Los términos referentes a materialidad y a sensorialidad son presentados con el fin de enseñar perspectivas aprendidas, no para confrontarlas. Para un sector que está tan fuertemente ligado a las sensaciones y a la provocación de efectos sensibles, la variedad perceptual que radica entre el público atendido pasa desapercibida. La posresponsabilidad del investigador es evidenciar sus condicionamientos para transparentar los filtros que carga consigo. Por ello, al investigar antropológicamente, levanto como Discuter Work las diversidades encontradas en la cognición e interacción social, pudiendo abordarlas como datos valederos y a la vez contribuir al enriquecimiento de la comprensión de los mundos dentro de la neurodiversidad. La actual performance académica me da una vía, como de Martín, para compensar desde esta parte de mi identidad etiquetada históricamente como menos. A través de la redacción antropológica demuestro no solo racionalidad, sino que demando presencia en el mundo antropológico entre paréntesis. Muchas gracias.